Hola amigo, amiga craneana, ¿cómo estás? Soy Jorge Cortés, baterista obviamente de Cranium Y hoy vamos a ver algo muy sencillo, muy agradable que yo aprendí desde chavito Y es desplazar el bombo Desplazar el bombo es muy sencillo En lugar de hacerlo en el tiempo fuerte O en el, una cosa que se llama on beat, lo haces off beat o Entonces, sea, por ejemplo, si le voy al contratiempo así Unís uno con el bombo, lo que hago es desplazar el bombo así Uf. Voy a hacer en non-beat y luego en no-beat. ¿Dónde lo saqué eso? Lo saqué eso de una canción viejísima de una banda que se llama Deep Purple. La canción se llama Black Knight. Y voy a tocar esto. Primero, estás en non-beat. Es el off beat. Puedes hacer diferentes eh, conteos, puedes hacer incluso un, un ritmo de 5 cuartos. Vamos a suponer, voy a hacer primero 1 y 2. Y y si los cuartos son 4 cuartos. Ahora, ¿qué pasa si hago la tarola en la otra parte? En 3. Y y. Junto a esos dos es. Y dos y. Y dos y. Juntos son 5. Estás haciendo ya un ritmo no de 4 cuartos, sino de 5 cuartos. Y estás este, contando, puedes contar 1, 2, 3, 4, 5. O 1 y 2 y 3 y 4 y 5 para que no te vayas el I. Ya estás desplazando el bombo. O Se usaba mucho en rock de los 70s, 80s, 90s. Con Ian Pace de Deep Purple, Bonzo de, de, de, de Led Zeppelin, eh, Neil Peart de Rush lo hacía mucho también. Y da mucho groove, mucho, mucho movimiento este tipo de ondas. También tengo otro truquito muy interesante. Muy interesante. Que también lo saqué de una canción de Led Zeppelin que se llama Tastes and Confused. Y es un break. No exactamente va así porque Bon solo empieza con la mano izquierda como fuerte. Yo lo empiezo con la mano derecha. Porque es más compacto para mí. Hago trampa. Pero es interesante. Haz de cuenta, esto es. Cruzado. y el ¿Qué la... Ah, ¿verdad? <ríe> Y bueno, si te gustó, dale campanita, like, dame tu comentario. Esto fue algo muy, muy sencillo. Recuerda, diviértate cuando estés tocando. Aprende, no te claves en lo malo, clávate en lo bueno. Vas a seguir progresando y eventualmente lo vas a hacer excelentemente bien. Amigo baterista o no baterista, te saludo desde acá. Craneano, craneana. Nos vemos muy pronto. Like, tapadita. A